Dice, el el rec... a ver, un diálogo que refleja entre los seres humanos considerando pues, la importancia de las máquinas, ¿ya? ¿Alguien más que tendría a ver? Claro, es un diálogo, ¿no? Que refleja a los seres humanos considerando, dice, más importantes, dice que las máquinas... Profesor, ¿no? Podría ser la D, como dije antes. A ver, claro, vamos a ver la otra opción. Dice, el rápido de desarrollo de los Ah, acá está, pues acá está la respuesta, dice, a ver, este tiene más sentido, ¿no? Siempre buscando el más sentido a la, a la respuesta, ¿no? Sobre el texto tiene que estar basado siempre, tiene que buscar sobre el texto, dice, el rápido desarrollo de la sociedad virtual en la vida cotidiana, de los individuos, inclusive ahí en la viñeta se ve la gran discusión que hay en el, entre las dos personitas, ¿no? Que el otro le dice, no comparto con vos, le dice, ¿no? Pero es lo que está pasando, el contexto habla justamente eso en la vida cotidiana, ¿no? El desarrollo de la sociedad virtual. El otro le dice, ¿no? En la viñeta se puede ver en la imagen, se puede ver que el otro le dice, no tanta, tanta virtualidad, ya te has olvidado de varias otras cosas, ¿no? Hay una, una naturalidad, ¿no? Le dice, entonces, mira, esta es la respuesta, ¿no? Muy bien, vayamos a la número 9. El efecto jocoso, mire, eh, jocoso, Vayan buscando qué significa jocoso, ¿correcto? Ahí creo que está entrando la mamá de Carla, a ver, voy, a, voy a mandarle el enlace, ¿ya? ¿Qué significa la palabra jocoso? A ver... ¿Qué significa la palabra jocoso? Muy bien, y ahora sí, vamos a continuar. Dice: el efecto jocoso de la viñeta que propone causar se asocia específicamente con qué? ¿Cuál sería la clave, la 9? El individuo que responde a la pregunta del personaje sentado, e interlocutor al cual se dirige el personaje que está sentado. Claro, en la imagen que ustedes ven en la viñeta, hay un interlocutor, ¿no? Que se dirige, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿sí o no? el interlocutor que se dirige al personaje que está sentado. ¿Sí o no? ¿Correcto, chicos? Están hablando de un interlocutor, ¿no? Muy bien. Hasta ¿Y por yo... qué no podría ser el primero? La A? No, porque recuerden que lo tienen que asemejar con una descripción eh, de, la, de la comunicación. Y en la comunicación, las partes de la comunicación está el interlocutor en el cual se dirige el personaje que está sentado. O sea, el dibujo de la viñeta da muestra de un medio de de una forma de comunicación entre, entre el locutor y el personaje que está sentado. Eso da la descripción más gráfica de un texto como comunicación. ¿Ya, chicos? Ah, okay. Siempre tienen que tener en cuenta, ¿Ya? Por eso les mandé las palabras esas que los términos que tienen que ustedes que aprenderlas, ¿Ya? Usando términos de de de lenguaje, de lenguaje que se debe usar, lenguaje verbal, como se debe usar realmente. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a continuar aquí a ver. Eh, dice la ciberantropología. ¿Verdad? Que hablamos hace un momento de los científicos. Es una disciplina académica que surgió en la década de los 90. Ahí se empezó a crear las máquinas, computadoras, las PC Que eran con. Me acuerdo, pues, metí un, un, un, este, una tarjetita de esto. Me acuerdo su nombre. Ya dice, el constante aumento de la velocidad de comunicación del producto del Internet, los acelerados cambios ocurridos desde el siglo pasado, la antropología moderna, la necesidad de comprender el ciberespacio en términos lógicos y humanísticos, al creciente interés de los científicos por los avances en las redes y comunicaciones. ¿Quién fue más interesado en esto? Y surgió en los 90, dice, la ciberentropología. ¿Quién sería? Ah. Hablamos de los cien. De ah. los 100. científicos. Oh, claro. ¿Quién crea las vacunas? Los científicos, ¿sí o no? ¿Correcto? ¿Quién hace pruebas a través de máquinas, de ciberespacio? Los, los científicos, ¿no? Y ellos piden que las redes de comunicación... Ellos nos pasan toda la información, ¿no? Muy bien, salvemos a los manacos. Vamos a pasar a esta parte. Muy bien, cuidando... Ver, mira, El texto ahora mira un poquito de, de todo entra, ¿no? De geografía, ¿Sí? Aquí también saber un poquito de esto, me da todo lo que nos dice Beca 18, ¿no? Miren cómo venía el texto, ¿no? Dice, salvemos al guanaco, dice. El texto se refiere a no a la matanza y salvemos a los guanacos. Ahora hay que saber que los guanacos son camélidos. Sudamericanos y su coordinadora de investigación y desarrollo de, de camélidos sudamericanos iniciaron una campaña para salvar al guanaco. O sea, la campaña del texto habla, salvemos al guanaco. Este es el texto. ¿Cuál es la situación y característica que el guanaco es un camelido de Sudamérica más grande? ¿Nombre científico? Este es el nombre científico. ¿Cuánto pesa? Este es su peso, promedio de 11 años de vida. ¿Y altura? Esta es la altura que mide. Su madurez sexual entre 6 años y hembra 2 años. Eh, época productiva en abril. Y su gestación dura 11 meses, mira. Y lo matamos, mira, y no se reproduce. La situación el guanaco se casa sin saber que es una especie que se está eliminando. Se caza por consumo local y festivo. Mire, la gente lo caza de forma local y festivo. De algunas pobladores aledaños para abastecerse su carne. O sea, dicen, no, su carne es rica, vamos a matar al guanaco. En las minas, uy, uh, ya me imagino las minas puros, guanaquitos miren. Por diversión, vamos a, oh, vamos a ponernos fe, ¿qué hacemos con las? Vamos a divertirnos matando guanacos. ¿Qué culpa tiene el guanacito? Miren su carita que pone, ¿qué culpa tengo yo? dice y los matan por diversión. Mira, esa es la investigación que hace el Estado. Dice, aparte dice por diversión de las fuerzas, ¿qué? Policiales. Ya, que hacemos? Si tengo mi arma, no sé a quién disparar. ¿No? No sé qué hacer, dice. Pero si estás, si no tienes nada que hacer, le digo al amigo policía, ¿sí? Para que vea el video que lo voy a publicar. Anda pues y este, casa a ¿no? casa rateros, como dicen. ¿Pero qué? Cazando guaraquitos que ni siquiera te van a hacer daño. Pues, ¿no? Y como deporte, ¿no? El, las fuerzas policiales, el ejército y el deporte. ¿Saben qué hacer? ¿Cómo gastar las, las balas? ¿no? Mírenme. ¿Cuál es la zona de protección? Dicen. Ellos viven en Calipú, la libertad. ¿Sí? Se ha destinado, dice, mil hectáreas para la protección del guanaco. El Estado dice, vamos a protegerle una libertad hay 64.000, la zona de Salvinas y Agua Blanca en Arequipa también alberga una pequeña población mira, pequeñísima la Reserva Nacional de La Pampa de Caracas es una población de 250.000 250 ejemplares, poquito Mira, ¿Quién vive en Arequipa de aquí? Se si acaban de allá dice una pequeña y única población de guanacos costeros en las lomas a San Fernando de Nazca y Ica mira. así que si vivís en Nazca, y Ica no los mates por favor, déjalos vivir el gobierno regional de Ica quiere crear una reserva protegida. Entonces, miren, la población en el Perú de los guanaquitos. En La Libertad viven 538, en Huancabelica 211, en Ica 516, Arequipa, miren, la mayor población, no, casi con Ayacucho, miren, Ayacucho tiene la mayor población, 1167, Apuríman 9, Puno 71, Moquegua 70, 79, y TANNA 95 guanacitos. Apurima ya se quedó con 9, mira. Imagínate, Apurima. ¿Quién es de Apurima acá? ¿Cuándo verán un guanacito? Ya mira, pobrecito. ¿Qué culpa tiene el guanaco? Mire, su carita, pobrecito, indefenso, y los mata. Pobrecito. Mire, su especie de es medicana. ¿Cuál es el proyecto que dice el gobierno? Es el proyecto guanaco 1. Investigó durante tres años la diversidad genética de Guanaco con la finalidad de elaborar proyectos para evitar su extinción, para medir la situación real del peligro de extinción y se aplicó un modelo matemático de simulación llamado Bortes y fue financiado ¿Por qué? Por Darwin de la Universidad de Cádiz del Reino Unido. La Declaración del guanaco busca la promoción de la legislación de proteja a la especie prohibida en la caza funtiva y deportiva y sanciones de manera ejemplar, la actividad y prohíben impulsar la creación de reservas naturales, ya que si se mantienen las condiciones actuales, crecería ilegal, el guanaco podría extinguirse. ¿En cuántos años se extingue el guanaco? 38 años. O sea, en 38 años, tus hijos que van a tener esa edad tendrán cuánto? Me imagino 28, 27 años. Ya no van a ver ni los hijos de ellos. O sea, las segundas generaciones de ustedes ya no van a ver guanacos. Los verán en foto, pues. Ahora, por ahí un alumno, la, la tarde de miedo que me preguntó a mí. Dice, profesor, ¿pero qué de malo que se maten estos guanacos? pues los malos? Son animales, pues. para comer. No, pues. Casi apago la clase. Recuerden que todos esos animalitos, desde la cucaracha, tienen una función en la tierra. Imagínense que todos nos pongamos de acuerdo y distingamos a todos los animales de la tierra. Entonces, ¿cómo salen, cómo salen los tubérculos? Para que comas. ¿Cómo salen los huevos? ¿Cómo sale la leche? ¿Cómo salen los alimentos? ¿Cómo se regenera la tierra? ¿Cómo se mantiene la vida, la naturaleza, los árboles? ¿Mm? ¿Quién? ¿Quién lo hace? Estos animales. Estos animales. Se comen la hierba mala. ¿Correcto? Están por aquí por una razón en la tierra. Por eso Dios los hizo. Tienen una función y su extinción perjudicaría el ecosistema. Claro. Imagínate. Así que no me vayan a preguntar, profesor, ¿cuál es lo malo? No sean malos, chicos. <ríe> Muy bien. Respecto, dice a la, al guanaco, la información que presenta la infografía, lo pones al texto en la infografía, nos alerta fundamentalmente sobre el peligro de su. Fácil, está esta pregunta, chicos. ¿Cuál sería la respuesta? A, ver. a los becarios, a ver, becarios. ¿Su extinción? ¿Extinción sería la respuesta o no? Alerta sobre el peligro de su extinción. ¿Correcto, chicos? ¿Se me escucha, chicos? ¿Sí? A ver, a ver, ¿están por ahí o no? Amos vivos, o ¿no, chicos? Muy bien. Sobre el peligro de extinción. ¿Cuál de los siguientes enunciados es compatible con el texto? A ver, ¿quién me diría de ustedes? A ver, dice, el guanaco es un camélido más grande y se llama, dice, que le llama Olapi Cuño. Los guanacos se reproducen después de marzo y antes de julio. Y su llegada a los españoles redujo la población de guanacos. Se casa, dicen, allá en la población de guanacos, calipula libertad y las fuerzas policiales cazan guanacos, prometidas lúdicas. ¿Cuál de estas... En la número 12, ¿cuál sería la alternativa? A ver, chicos, ¿quién me lo dice? A ver. ¿Mm? ¿Cuál se adapta bien al texto? Esa es la pregunta. ¿Cuál se adaptaría más al texto? ¿Mm? A ver, en el texto estamos te hablando que se encontró, se acaba de hallar, dice, ¿una población en dónde? ¿En Calipuy? ¿En dónde? ¿En dónde queda Calipuy? ¿En la liber? En la Libertad, a ver, por aquí alguien me está contestando, dice profesor, la respuesta sería la, las. ¿No? La DC de ahí. Porque dice el texto, habla en general, que se acaba de hallar una población de guanacos de Calipú en donde en la libertad. Mira, ahí está en el texto, ¿no? Acá está, mira. El, el texto habla de esto, ¿no? Acá está, dice, Calipú la libertad se ha destinado, dice, hectáreas, dice, para la protección de 400 ejemplares. Entonces, lo importante del texto, mira, para cuidarlos, ¿no? ¿Correcto? Así es. Entonces, mira, eso da importancia al texto, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir viendo. Entonces, la 12 sería la D, ¿no? La 13, chicos. El texto del proyecto Guanaco 1, ¿vocablo medir? ¿Medir qué significa? ¿Tiene sentido a qué? Extender, tasar, promediar, averiguar, deslinear. ¿Qué significaría? A ver, ¿qué dirían ustedes? A ver, chicos, la número 13, ¿qué contestarían? ¿De qué habla el texto? ¿Cómo lo medirían ellos? ¿Qué, ¿Qué tratan de buscar? ¿Qué trata de hacer el gobierno? De salvarlos, de averiguar cómo ayudarlos, no? De averiguar qué está pasando con su extinción. Entonces, esta palabra se asemeja a medir. ¿Correcto? Muy bien. Además, dice de la finalidad informativa, ¿qué otro propósito que persigue con la infografía salvemos al guanaco? ¿Cuál sería la, de la 14? A ver, chicos. ¿Qué dirían ustedes? La pregunta 14. A ver, pueden contestar, chicos. ¿La 14, cuál sería? ¿Cuál sería la finalidad informativa? Por ejemplo, ustedes quieren informar a la gente que no maten al guanaco. ¿Cómo sería? ¿Cómo harían ustedes para que la gente se entere de que no deben matar al guanaco? ¿Cuál sería aquí el propósito? Motivar, dice, a los lectores a apoyar la campaña para salvar al guanaco de la extinción. ¿Y el texto que dice? Salvemos agua? al guanaco. El texto habla, miren, de salvemos al guanaco. Mira, acá está. Salvemos al guanaco. Mira. Por eso las preguntas se hacen así, no se formulan para que ustedes... Las entiendan así. Ahora, relaciones corrientemente los enunciados. En la región del Perú con mayor población de guanacos donde había, dice, en Ayacucho, ¿no? Entonces, uno sería la... El país sudamericano con menor población de guanacos dónde hay, en Pará, Paraguay, mira. ¿Correcto? Y la región de Perú con menor población de guanacos dónde dice que hay, acá lo vemos, mira. Acá está, ¿no? Dice que la menor población de Perú que hay es en A. En población, ¿en qué lugar hay? En Apurímac. miren. Nueve guanaquitos, ¿no? Entonces buscamos aquí. Apurisma, miren. La respuesta sería dedo, ¿no? Ahí está, miren. ¿Se dan cuenta cómo, cómo se hace el anunciado del texto, chicos? Muy bien. Vamos al texto 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Van entendiendo? ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? Dice, sí, profe, vamos entendiendo, ¿no? Muy bien, cualquier comentario, chicos. Mañana si hacemos geometría. Recuerden, mañana tenemos que la clase de geometría, ¿ya? ¿eh? En la noche. ¿Ya? Así que asistan porque esa clase va a estar muy buena, ¿ya? Geometría, geometría. ¿Le gusta geometría o no, chicos? Muy bien. El texto 4 dice: el cine es un medio de comunicación masivo. ¿A ¿Quién no le gusta el cine, ¿no? que se encuentra presente en la vida de los niños, jóvenes y adultos, está presente de, más allá de una manera, dice, de recepción de imágenes en las retinas, ya que también transmite y construye historias que son útiles, por ejemplo, para la formación de los estudiantes universitarios, pues desarrolla el lenguaje simbólico, cinematográfico, ¿no? ¿Quién a veces de ustedes eh, no se cree estar guarda? ¿no? Soy el legendario, dice, soy el guardierde. ¿O quién de ustedes, por ejemplo, no ve una película y trata de hacerlo? Por ejemplo, hay chicos que no solamente ven el cine, ¿no? Sino ven este, el chavo, ¿no? Dicen, pi, pi, pi, pi, ¿no? Dicen a veces. Pero desarrollan, ese un lenguaje simbólico cinematográfico, ¿no? Y facilita las competencias ciudadanas del espectador audiovisual. Es el que está observando. Le facilita poder, por ejemplo, no sé. Le facilita tener la mejor comprensión de algunas cosas. ¿No? A poder entalar conversación con las personas a poder hacer eh, en el colegio eh, cinematografías, representaciones de algunas este, historias de cuentos, no como la vida de sueño de Pedro Calderón en la barca, no hacer obras teatrales. Entonces tú buscas siempre eh, esa originalidad en ti. ¿no? Y al final pues, te ven llevando de, del canal. ¿no? Muy bien. Entonces dice, Las investigaciones realizadas en el 2010-2011 reunieron a los estudiantes procedentes de las siguientes universidades, ¿no? de Guadalajara, Contro de Información Visual, Centro Universitario, Los Valles, Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, México, mira todas las universidades ¿no? de Chile, la Universidad de Málaga, España, Universidad de, de Cuyo, de Argentina, dice, llegaron a unas conclusiones de género sin metro preferido dice para los estudiantes de la Comedia, una distancia porcentual. ¿Qué significa una distancia porcentual importante que se encuentra ahí, dice el drama, el cine y la acción? ¿A quién no le gusta el drama, el cine y la acción, siendo ¿sí no? Porque se dan cuenta que lo, en la, el cine uno va a llorar, uno va a ver drama y uno va a ver terror, ¿cierto? ¿sí no? Acción también, Sion. ¿sí no? Los géneros más valorados son el terror, a la mayoría de gente, ay, mi miedo, le gusta ver terror. Y el cine, y el cine de autor también, ¿no? Correcto, no obstante, dice teniendo en cuenta la, la escasa comercialización de este último tipo, hay que considerar como muy significativo: el 42,8% de estudiantes ha declarado verlo ocasionalmente, el 22,2% algunas veces. Este es, el, este es el informe que hace: mira, todas estas universidades. Por otro lado, destaca que la, los mayores consumidores de comedia son los estudiantes de México, y sería interesante estudiar la relación. Y tendría, dice este resultado, la experiencia de vivir el. El conflictivo entorno ciudadano de Juárez, como se sabe, esta ciudad fue calificada en 2010 como una peligrosa América. Cada hipótesis es un entorno comunicativo impulsar la búsqueda de fines más tranquilos y positivos de películas de mayor contenido violento, ¿no? Entonces, en drama, acción, comedia, terror. Entonces, miren, aquí tenemos una tabla de frecuencias, ¿correcto? Una tabla gráfica donde tenemos las universidades que hacen los estudios y sacan el porcentaje ya de la frecuencia de las personas que les gusta ver, miren. entonces ustedes agarran y ven los datos, acá la universidad sacó, por ejemplo, la universidad de Chile que en su país, ¿no? ven el 11,8, acá por ejemplo 17,2 mira, en Argentina ven datos grandes 19,5 en México ¿no? Acá, acá suspenso, romance, ficción entonces mira, a través de estos datos tú te vas a basar ahora en el objetivo en el objetivo central del texto ¿sí? por ejemplo si yo te preguntara ¿cuál es tu objetivo de, de, de estudiar ahorita? a ah, profe de alcanzar una beca beca 18 ¿correcto? entonces dentro de este de este texto ¿cuál sería el objetivo aquí? a ver ¿quién responde? a ver chicos la pregunta número 16 a ver ¿alguna, alguna persona ahí? La pregunta número 16, ¿Cuál sería? ¿Qué hizo la universidad? Las universidades. Informar sobre preferencias cinematográficas. Así es, a varios grupos de universitarios, de las preferencias. Así es. Muy bien. La número 17, ¿Cuál sería? ¿Ahí chicos? Así está bien, como están diciendo. ¿Cuál sería el número 17? A ver, según la información proporcionada por el texto mixto, resulta incompatible sostener que el género del cine del autor es... A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿La número 17 cuál sería? ¿Cuál sería la número 17? Dice poco difundido en consecuencia apropiada, identificar lo suficiente para establecer la tabla... Ah, había una tabla, ¿no? Sí. El texto habla de una tabla, ¿no? Para recoger toda la información pertinente al texto, ¿no? Este sería, ¿no? El que se adapta más a la información. Tienes que buscar que el texto se adapte a la información. Hay una tabla. Acá está la tabla de todas las universidades. Acá está. La tabla. ¿Correcto? Muy bien. La pregunta número... Bueno, la que está acá. A partir de en el texto razonable es que los estudiantes encuestados prefieren ver películas de género de comedia sobre todo... Los encuestados comparten contexto. ¿Cuál sería la respuesta aquí, chicos? Que tienen dices tramas faciales, que comprender y no existen reflexión, tratan a los personajes que tienen la vida cotidiana sin conflictos ni dilemas, les permite abstraerse de un contexto adverso agresivo. ¿De qué señalaría el texto acá? La, la E. La E, muy bien. La E. La E, muy bien, porque les permite abstraerse del contexto adverso y agresivo. Muy bien. Muy bien, chicos. Están achacones, ¿Ah? ¿eh? La número 18, ¿Cuál sería? Cuando en el texto se alude, dice, a las preferencias de los estudiantes de la ciudad de Juárez y México, la palabra de trémito puede desplazarse por, ¿Qué significa la palabra de trémito? Búsquenla, búsquenla, a ver, agravio. Quebranto. Quebranto, ¿No? Ese sería. Quebranto. Su... Quebranto, muy bien, ese sería su sí. Anónimo. La pregunta número 20. ¿Cuál sería la respuesta, chico final? Dice, a partir de los resultados encuestados, determinar el valor de verdadero o falso. A ver, vamos a ver, ¿ya? Los resultados encuestados en las universidades de los centros de formación virtual sobrepasan una dificultad de 10,0% de los estudiantes de la formación virtual. ¿Es cierto eso? Sobrepasan el 10%, vimos que habían de 19, ¿no? O sea, que esta información es más falsa, ¿no? Falso, profe. Muy bien, ¿los estudiantes de las universidades de Málaga y España tienen un nivel mayor de promedio con gusto de género del terror? A ver, vamos a ver. Entonces, si ustedes agarran, tienen dudas, vean su texto, ¿no? La Universidad de Málaga, España, ¿no? Málaga, ¿dónde está? Sí, esta es Universidad de Málaga, España, el terror. ¿Más del 10%? No, es menos del 10%. cámara está, mira? Eso sería más falsa la pregunta, ¿no? Claro, pues hijo, ¿eh? ¿cómo lo saca los datos? Y la última, dice, los peruanos eligieron mayoritariamente las películas de animación con operación a los tres estudiantes de los encuestados. Ese sí es verdadero, ¿no es cierto? ¿Correcto? Sería verdadero. Entonces la respuesta sería la clave, la E, ¿no es cierto? La respuesta sería la clave, la E. ¿Sí? Sería falsa, falsa, verdadera. Muy bien, chicos, vamos a darnos un pequeño break, ¿les parece? para empezar a resolver estas preguntas de la número uno, las preguntas de números, ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Nos damos un break? Sí, profesor, estoy. Muy bien, entonces regresamos, ¿Ya? Voy a, de ahí creo otro link, para volver, son las nueve y diecinueve, nueve y media, ¿Está bien? ¿Para volver? Sí, profesor. Muy bien, nueve y media, ¿Ya? Entonces regresamos nueve y media, mando el link para volver a las nueve y media, ¿Ya? Listo chicos, volvemos.